Hola, ¿qué tal queridos amigos? Feliz domingo. Iniciamos nuestro adviento de aquí al lado de la corona que tenemos aquí en nuestra parroquia. Los invito para que hagamos la oración de este día. Vamos a darle gracias a Dios porque nos permite iniciar nuevamente el año litúrgico. Nos permite vivir este tiempo de espera en nuestro Señor Jesucristo. Sea este el momento para dar gracias a Dios, pero también el momento para encomendar nuestros proyectos, nuestra conversión, para pedirle a Dios que nos dé la gracia de saberlo esperar, de disponernos para esa llegada de nuestro Señor. Él viene, vino y viene, viene. Y nosotros lo estamos esperando. Ven, Señor, que te esperamos. Ven, no tardes tanto. Amén. Hoy vamos a meditar el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículos 37 al 44. Estando ya en Jerusalén dijo Jesús en privado a sus discípulos Lo que pasó en tiempos de Noé pasará cuando venga el Hijo del Hombre Porque en los días anteriores al diluvio la gente no pensaba sino en comer y beber y en casarse Hasta que entró Noé en el arca y cuando menos pensaron vino el diluvio y se los llevó a todos Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre Entonces de dos que estén trabajando en un mismo campo se llevarán uno y dejarán al otro De dos mujeres que estén moviendo juntas se llevarán a una y dejarán a la otra permanezcan pues en vela porque no saben cuándo va a venir su Señor recuerden que si el dueño de la casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón se quedaría en vela y no lo dejaría meterse en su casa, por eso estén también ustedes preparados porque a la hora menos pensada vendrá el Hijo del Hombre Palabra Palabras, Gloria a ti Señor Jesús Bueno mis queridos hermanos, es una palabra iniciamos este tiempo al viento con la invitación, con la palabra vigilante, no sabemos en qué momento venga el Señor y te, también tenemos que superar esa, eso de es comer, beber, y casarse y morir. No, la vida va más allá de esas experiencias, queridos hermanos. La vida es para que en este tiempo nos ganemos el cielo, avancemos hacia el cielo, para que junto con los pastores y los sabios de Oriente lleguemos al portal de Belén, a la presencia. Bueno, mis queridos hermanos, pues con todos los buenos propósitos, con la gracia, nos disponemos a iniciar nuestro camino de Adviento. Que el Señor sea nuestra fortaleza, que el Señor sea nuestra sabiduría. Amén.